Genial, pues mira, yo el artivismo lo defino como utilizar el arte como, un, como una herramienta para incidir directamente en la cultura pero más allá de cosas por ejemplo como la que hace el arte social que está destinado a un museo, está destinado a una galería eh, el artivismo está destinado, está pensado para conectar con otras personas está pensado para ser un, un, un símbolo o una herramienta que nos permita reconocernos que nos permite crear comunidad es el pañuelo verde en Argentina es el, el, el, muerte, el silencio llevó a la muerte de, de los años 80 contra, contra el VIH y el SIDA en Estados Unidos y toda esta lucha por medicamentos entonces artivismo es eso, Son, es cualquier manifestación artística que pueda crear un, digamos una, un producto o un resultado que le permita no solamente al artista transmitir un mensaje sino que pueda utilizar, puede ser utilizado por otras personas para transmitir ese mensaje e incidir en la cultura Claro, pues mira, para Eso. mí bueno, el, el, que... el tema de utilizar redes sociales fue, eh, ni siquiera tuve que pensarlo, ¿sabes? Porque eh, crecí en una Venezuela con crisis de papel, donde de repente sacar o reproducir una obra, comprar un lienzo costaba seis o, o, o siete veces tu salario, ahora puede costar cien veces tu salario. Entonces para mí fue un asunto de voy a publicar en redes sociales porque es más barato. Y porque no tengo que pagar por publicarlo y porque lo va a ver más personas. Entonces, ¿qué pasa? Internet, por supuesto, es una tierra de nadie y nos recuerda, nos recuerda es un reflejo de, de cuánto trabajo hay que hacer porque es, eh, el, el anonimato permite a muchas personas eh, expresar mucho odio, ¿no? Pero también eh, lo que pasa con, con, con mi trabajo es que yo siempre le digo a las personas que puedes pelear contra mí pero no puedes pelear contra mi trabajo porque tus palabras se van a ir y la imagen va a seguir allí. Y la, la imagen va a trascender, la imagen va a comunicar y, y, y le va a llegar otra persona que le va a ayudar y le va a llegar otra persona que le va a educar. Y eso no lo puede tener un troll, por ejemplo, en internet. Entonces se construye, sí, yo estoy acostumbrado a los ataques. Toda mi vida he sido una minoría y toda mi vida he aprendido, he estado acostumbrado a, ya aprendí a atajar las piedras. Y a veces las devuelvo y a veces simplemente no tengo tiempo para eso y permiso y quiero seguir creando. Y, y el Internet también, o sea, ha, ha democratizado el, el, el conocimiento y la manera como la gente eh, recibe información. Entonces hay gente, yo, yo crecí en un lugar sin museos y sin galerías y sin bibliotecas y sin cines. Entonces siempre el museo fue para mí la cosa de los ricos. Oye, puedo a ir al museo, estoy acá, eh, no quiero tocar nada porque si quiebro algo... Me voy a endeudar de por vida. Esa clase de cosas. Y el Internet te permite acceder a arte. O sea, hay redes sociales que son, a veces pueden ser muy chiquero, como Twitter, pero también tienes cosas como Tumblr que te, te, te permiten. De hecho, mi trabajo se hizo viral en Tumblr primero que en otras redes sociales. Que son, ventanas muy interesantes al arte y son galerías muy válidas de, de arte donde puedes tener acceso al trabajo de cualquier artista en el mundo que decida mostrarlo. Entonces, es una herramienta al final el internet. Como toda herramienta, tú puedes utilizar un cuchillo para alimentar gente o para matar gente. Y el internet es lo mismo. Pues mira, eh, yo creo que, que ha sido una relación de causa y efecto porque mucha gente, mucha gente que me ha escrito y me ha contado su historia se ha transformado de repente en una obra de mi trabajo. Y eso me ha permitido, por ejemplo, esta obra que se queda el afiche con el, el, el chico esta, por ejemplo, eh, si, si ir más lejos, eh, esta obra fue un chico de Brasil que me escribió, que me dijo que se, se había tatuado mi trabajo porque se, se sentía representado y cuando me contó la historia de su vida y todo lo que le había pasado en Brasil y todo el trabajo que estaba haciendo ahora como migrante en Canadá yo dije, me parece increíble y yo te quiero representar también y se, empezó como un, como un seguidor del trabajo y se terminó transformando en una obra entonces sí, por supuesto, yo creo que cuando yo quiero crear algo lo primero que necesito es información, necesito indagar. Y mucha gente cuando viene y me comparte historias, eh, trato de, de, de representarlas y trato de, de convertirlas en algo tangible que se pueda compartir. Es decir, vamos a compartir tu historia, vamos a compartir esto y vamos a darle una forma que, que no solamente la puedas entender tú, sino que también le pueda llegar a otro. es decir, muchos artistas trabajan, vamos a trabajar solo los migrantes, vamos a trabajar con otra cosa y no son migrantes, o no es su realidad, lo cual es completamente válido porque digamos que somos comunicadores y que queremos contar historias, pero mi caso es mi realidad, en mi caso yo también fui el personaje, en mi caso yo, eh, y ahora lo sigo siendo, porque no solamente, ya no estoy en Venezuela, pero ahora soy un migrante venezolano, entonces cada vez que paso por un aeropuerto, este viene a quedarse y he tenido, no sé, cartas de invitaciones a universidades, por ejemplo en Chicago, me invitó Northwestern, tenía una carta de Northwestern, que es la universidad más importante de Chicago, y aún así me detuvieron cinco horas en un aeropuerto sin explicaciones, por ser venezolano. Entonces, eh, ahora hablo de, de ser queer inmigrante, y es, no es hipotético, es una realidad, y lo curioso es que yo hago un trabajo y alguien me escribe, me pasó, y me escribe a otra persona, le pasó a mi amigo, entonces se va armando una comunidad orgánica pero es súper tangible y esa es la razón por la cual estoy acá, una de las personas del coloquio, una de sus amigas conocía mi trabajo y dice él debería ir y me invitaron, entonces ha sido así súper orgánico, no ha sido nada hipotético.